equipo. Hoy vamos a hablar de una herramienta muy especial que nos permitirá tener controlada a una persona, a un objeto o a un vehículo de una forma cómoda y efectiva. Vamos a hablar sobre los localizadores. Soy Menorca y soy detective privado. ¿Comenzamos? En el mercado podemos encontrar básicamente cuatro tipos de localizadores. En primer lugar vamos a hablar del guardarutas que es este que tengo aquí. Estos son receptores de señales satélites que guardan la posición en su memoria en forma de archivo y que posteriormente se descarga en un ordenador. ¿Qué ventajas tiene? Pues es muy pequeñito y pesa muy poco, es muy similar a un lápiz USB pero como desventaja, tenemos que no podemos recibir la información al momento, sino que hay que descargarla posteriormente en un ordenador. En segundo lugar, tenemos este dispositivo que os muestro por aquí, que transmite directamente por SMS al móvil su posición y normalmente en forma de coordenadas. ¿Qué ventajas tiene? Pues eh, que a diferencia del guardarrutas, este localizador permite tener información en tiempo real y también tiene diversas opciones configurables como que nos avise cuando el vehículo, persona u objeto se ponga en marcha también cuando alcance cierta velocidad o eh, delimitar una zona en el mapa y que nos avise cuando entre o salga de dicha zona sin embargo, como desventaja, pesa mucho y es muy grande tanto el guardarrutas como los dispositivos que transmiten su posición directamente por SMS salieron ya hace unos años al mercado y han quedado un poco desfasados, por eso os vamos a hablar también de los más novedosos. Por un lado, tenemos eh, este dispositivo de por aquí, que incorpora una SIM y transmite sus datos a través de una plataforma web. Las marcas más conocidas son Hycon, que es una marca estadounidense, y Navento, que es una marca española, que es este que tengo, que tengo aquí. Como ventaja, la misma que la anterior, eh, permite tener información en tiempo real a través de la plataforma web que podemos tener en nuestro móvil y también tiene diversas opciones configurables, pero es más grande y pesa más. Os vamos a explicar cómo es uno de estos dispositivos por dentro. Cuando abrimos, lo primero que nos encontramos es la alimentación, que es esta de aquí. Pasamos a abrir el interior y aquí encontramos la antena receptora que es lo que capta la señal de los satélites. Esta señal es procesada por el procesador y esta pasa a la SIM que tenemos aquí que nos transmite los datos a nuestra plataforma web y es allí donde los podremos visualizar. Y por último, y lo más novedoso que podemos encontrar, es este dispositivo que tengo aquí. Estos no llevan SIM y eh, utilizan redes de bajo consumo para la transmisión de datos. Este que tengo aquí, por ejemplo, es de la marca Inboxia. Para que lo sepáis, este tipo de redes fueron creadas para el Internet de las Cosas y son redes diseñadas para aplicaciones que funcionen de máquina a máquina con un consumo muy bajo. Estas redes tienen el propósito de transferir datos entre dispositivos a baja velocidad con el fin de mantener un bajo consumo de energía. ¿Como ventajas? Eh, pues también pesa muy poco, es muy pequeñito y además no lleva sin que es lo mejor. Si queremos empezar a utilizar nuestro localizador eh, Inboxia, lo primero que deberemos hacer es descargarnos en nuestro teléfono móvil la aplicación Inboxia GPS darnos de alta con un usuario y una contraseña y ya podremos empezar a utilizar nuestro localizador GPS Es muy importante la instalación y desinstalación de este tipo de dispositivos por ello os vamos a dar unas recomendaciones y consejos Si el localizador que vais a colocar va a estar a la intemperie y creéis que tiene riesgo de mojarse por lluvia o lo que sea Podéis meter el localizador en una cajita de plástico hermética y así evitaréis que se estropee, como esta que tenemos aquí. También, eh, si lo vais a adherir, por ejemplo, a un vehículo, es importante que esté bien sujeto. Por ello, eh, se utilizan los imanes más fuertes, que son los de neodimio o también llamados tierras raras. Aquí lo podéis ver y por último, no hace falta que lo diga, pero eh, deben estar lo más escondidos posibles y también el lugar donde lo coloquéis debe tener la menor capa de metal por encima de él, ya que eh, la señal no atraviesa ni metales ni hormigón, sí atraviesa plásticos y cristales. Advertencia legal Importante, importante, muy importante. Bien, ha quedado claro, ¿no? Hay que tener muy que la utilización de estos dispositivos pudiera ser constitutiva de infracción normativa e incluso delito si no se siguen estrictamente determinadas leyes o principios de derecho por lo que no se debe utilizar eh, ningún dispositivo localizador sin el debido asesoramiento legal así que si queréis más información sobre estos dispositivos podéis entrar en el apartado noticias de nuestra página web pues el vídeo de hoy llega a su final, espero que os haya gustado, si es así no olvidéis la manita hacia arriba y suscribiros a nuestro canal para ver los próximos vídeos. Y recordad que la realidad siempre supera la ficción. ¡Adiós!